Hoy les quiero tocar un tema que seguramente los va a inquietar mucho y es el tema de la revolución digital en seguros. Primero y antes que nada, quiero que se pregunten tres cosas. Uno, para ustedes, ¿qué es la revolución digital en el sector asegurador? Dos, si han escuchado el término InsurTech. Y tres, si actualmente sus agencias de seguros tienen presencia o no en Internet. Medítenlo, por favor, y comenten aquí abajo en los comentarios. Independientemente de dónde esté ubicado el tamaño de su agencia de seguros, yo quiero que hagan conciencia sobre el término revolución digital en el sector asegurador. Básicamente revolución digital hace parte de la cuarta revolución industrial. Recordemos que las tres primeras nos hablaban de las máquinas de vapor, la energía eléctrica en casas, en fábricas, luego se inventaron los computadores, la electrónica y algo tan importante como lo fue el internet. Pero ahora nos encontramos en la cuarta revolución industrial. Eso nos ha traído cosas tan importantes como las supercomputadoras, modelos de negocios tan revolucionarios o tan visionarios como Netflix, Uber y para el caso de ustedes, esos famosos comparadores de seguros. En fin, yo quiero que empiecen a pensar en cómo aprovechar todas esas herramientas, las posibilidades sobre todo que nos da el Internet, la revolución digital y sobre todo esa experiencia que ustedes tienen de años vendiendo seguros y asesorando a las personas como yo. ¿Qué creen que puede salir de ahí? Piensen un poquito y nos comparten. Luego vamos a tratar otros temas más en profundidad.